Bueno, pues el tema está en, en do y la afinación que vamos a utilizar es drop Si. Acordáis que la afinación drop Si es igual que la que la afinación estándar, lo único que la cuerda cuarta en vez de tenerla en re la vamos a tener en do. Entonces la de más fina, más gorda, más gruesa, tendríamos re, si, sol, do, sol, de nuevo, ¿vale? Y poniendo Simplemente pisando la cuerda segunda, la cuerda primera, segunda en el primer traste, primera en el segundo, tendremos un acorde de Do, ¿vale? ¿Vale? Es la misma afinación que el Home Sweet Home. Bueno, bueno eh, la, la progresión de acordes es muy sencillita. Vamos a empezar con un Do en formato F. En, sería en el traste 8. El traste 8 empieza aquí, ¿no? Luego vamos a poner un Sol en el formato D un fa en el formato D y luego es Do en el formato barra de manera que hace lo que estamos haciendo es pellizco vale vale pellizcando vale vale vale vale pellizcando las tres cuerdas tercera primera y segunda al mismo tiempo si alguno quiere hacerle un, un triplete de esto Nos vamos a ir a re menor, entonces re menor sería en el traste tercero, la primera y la segunda, y la tercera en el traste 2. De manera que hacemos re menor, do, sol al aire y do. Este do lo que estamos poniendo es. este sería do. Y en la afinación normal este sería el Do, ¿vale? Entonces, como queremos poner el bajo y no podemos pisar esta cuerda, pues, aunque es un poco difícil ponerlo así, lo puedo poner así. Y estoy poniendo el Do con bajo. ¿Vale? Repito, esto no está muy bien afinado el baño. Tín, tín, tín. Bueno, repito esta parte Ahora para empezar el estribillo Bueno, el estribillo la segunda parte Le damos a la nota La nota eh, Esto sería que, no sé ni lo que es. Lo pongo aquí ahora mismo Pues un Sol ¿Vale? Pongo Sol En la primera cuerda Fa con el bajo Sol con el bajo Y acabo ahí, ¿vale? Entonces hago todo completo Perdón En este caso, voy a pellizcar también la cuarta para que suene el bajo. Vale, y ahora vendría... Perdón. Vaya, ahora no me sale. Esto es... Voy a acercar un poquito aquí que se ve mejor. Estoy aquí en dos, ¿vale? Entonces hago... Hago un barrido. tuyo está el meñique, que los tengo normalmente puesto para el Do en, la, en el traste 10 por el dedo anular que lo voy a poner en el traste 9 Ahora eh, pu pulsaría la segunda cuerda en el traste 10 Al levantarla estaría pulsando la cuerda segunda en el traste 8 Si quiero, para que suene más lleno, puedo, en el primer toque, pulsarle también a la cuarta. ¿Vale? Y ahora ya viene la, la siguiente parte. Voy a cortar aquí. Bueno, pues nos habíamos quedado por aquí abajito, que hacíamos así. Y ahora nos vamos a ir otra vez a dos aquí, eh, abajo en el mástil o arriba en el mástil, como yo soy visual, diría arriba, pero bueno, es abajo y hago el intervalo. Esto... Esta segunda vez sí que pongo el bajo, ¿vale? Entonces, repetimos todo. Perdón, voy a darle al bajo. Una sola vez. Ahí no he querido meter este cromatismo, esta nota medio blues. Quería meter esta pero puede quedar chula como para una variación entonces repito esta parte y ahora voy a repetir como si fuera la introducción pero esta vez sí que voy a meter el bajo para hacerlo un poquito más lleno ¿vale? entonces en la introducción os acordáis que hacíamos Ahora vamos a meter el bajo que lo que vamos a hacer es lo vamos a hacer en la cuarta cuerda la primera vez al aire perdón menor no así bueno pues para un momentito y repito todo bueno pues como, como hemos dicho vamos a repetirlo todo primero eh, hacíamos esta esta, subida, esta bajada, mejor dicho, eh, esta progresión de acordes hacia abajo en el mástil, eh, sin bajo. Ahora aquí si metíamos el bajo. Ahora hacíamos la melodía. intervalo y ahora con todo con bajo no sé si queda claro espero que sí vale bueno pues si no queda claro, pues me ponéis ahí, mira, este acorde no sé qué, qué coño estás poniendo. Y yo lo intento aclarar.